hola hermanos sean bienvenidos a ministerio m en esta ocasión les traigo una selección de cantos adventistas para los jóvenes pueden utilizarlos ya sea en sus transmisiones o cultos virtuales y antes de comenzar con el tutorial de descarga mencionaré algunas especificaciones la carpeta comprimida pesa un total de 500 megas por lo que sería el espacio recomendado que debe tener en su dispositivo para poder descargarlos sin complicaciones el archivo se puede descargar en casi cualquier dispositivo pero lo recomendable sería instalarlo en una computadora para tener suficiente espacio y extraerlos más fácilmente. Los videos cuentan con una calidad de 1080p y están en formato MP4 y son fáciles de reproducir en cualquier reproductor que admita tales características. Cualquier información adicional puede consultarla en los comentarios. Bueno, comencemos con el tutorial. Para este ejemplo lo descargaremos a través de Mediafire debido a que tiene una cuota de transferencia menos limitada. Lo primero que haremos será entrar al link que está en la descripción, que los llevará directamente al archivo y daremos clic en el botón azul. Esperamos unos segundos y nos aparecerá la opción para guardarlo en el dispositivo. Luego de hacerlo, Abriremos la carpeta comprimida y debido a que es un archivo sin contraseña no se necesita un software especial para extraer los cantos, así que solo usaremos la herramienta de extracción del dispositivo y ya tendremos los cantos listos para abrirlos. Muchísimas gracias por ver el video, si te gustó puedes dejar tu like y suscribirte. Si tienes alguna duda o quieres reportar un link caído puedes dejarlo en los comentarios. Nos vemos en otro video.